En nuestra primera noticia tenemos el regreso de los Looney Tunes con un nuevo especial de regreso a clases, que se estrenará el jueves 19 de agosto en HBO Max. Continuando con las noticias, Jaco, Waco y Dot, luego de resultar ganadores de cinco premios Dayton Emmy, regresan para una renovada segunda temporada, con más parodias a la cultura pop, musicales e incluso algunos consejos de seguridad. También se reveló un pequeño adelanto de lo que será esta venidera segunda temporada. Su estreno en julio se tiene programado para el día 5 de noviembre de 2021. Entre otras noticias, ya está disponible en el catálogo de HBO Max Latinoamérica la segunda temporada de Campamento de Verano. La segunda temporada cuenta con un total de 20 episodios doblados y subtitulados en español en HBO Max. Continuando con las noticias, tenemos que Trey Parker y Matt Stone, creadores de Soul Park, firmaron un nuevo contrato de 900 millones de dólares con Viacom CBS por 6 años. Para comenzar, la serie de televisión fue renovada hasta la temporada 30 en Comedy Central. Además, los episodios confirmados hasta 2027 serán estrenados en Paramount Plus y tendrá 14 películas exclusivas. Además, se integrarán las primeras dos películas animadas de la serie a la plataforma en el transcurso del año. Y hablando de plataformas de streaming, Netflix ha renovado la serie animada Kid Cosmic, proyecto de Craig McCracken, a quien recordarán de series como Las chicas superpoderosas, Mansión Foster y Galaxia Wonder. El gigante del streaming ordenó una segunda y tercera temporada de la serie animada en 2D. Y reveló un primer vistazo de la segunda temporada, que se estrenará el 7 de septiembre. Y hablando de renovaciones, Adult Swing recientemente dio luz verde a una tercera temporada de la comedia animada Tuca y Bertie. Adult Swing también se ha asegurado los derechos internacionales para las temporadas 2 y 3. El último episodio de la segunda temporada de Tuki Bertie está programado para estrenarse el domingo 15 de agosto. Continuando con las noticias, Robot Chicken de Adult Swing regresa para la temporada número 11 llena de parodias, nuevos personajes y un especial de Halloween. La nueva temporada se transmitirá de lunes a jueves a la medianoche a partir del lunes 6 de septiembre hasta el jueves 23 de septiembre.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 En su sinopsis tenemos que la clase de Marinette viaja a Nueva York, la ciudad de los superhéroes, para la Semana de las Relaciones Franco-Estadounidenses. El especial también estará disponible en Disney+. Plus. Pasando al mundo de DC Universe, tenemos que su próximo largometraje animado será una adaptación del videojuego y cómic Injustice, específicamente inspirada en el tomo Año 1. La historia de Injustice tiene lugar en una tierra alternativa donde el Joker ha engañado a Superman para que mate a Lois Lane, enviando al hombre de acero en una espiral llena de rabia. Cuando el superhéroe pone su mira en apoderarse del mundo, Batman junto a otros héroes deberán detener al kriptoniano. Entre otras noticias, si eres fanático de Infinity Train, te gustará saber que próximamente estará disponible una exposición en el Gallery Nucleus de Los Ángeles. Del 25 de septiembre al 3 de octubre, la galería exhibirá arte original inspirado en Infinity Train y producido por sus artistas, incluido el creador Owen Dedis. Las obras de arte estarán a la venta, al igual que la nueva mercancía exclusiva basada en el show. Continuando con las noticias, Sony Pictures ha pospuesto el estreno de Hotel Transilvania Transformania en los cines, y podría estrenar la animación directamente en streaming. El largometraje estaba previsto para que llegara a la gran pantalla en octubre. Sin embargo, su estreno se ha modificado una vez más y no se ha revelado una nueva fecha. Según los rumores, una de las posibilidades es que la cuarta y última película de la franquicia se estrene directamente en Netflix. De momento, no se ha revelado nada oficialmente. Entre otras noticias, recientemente se estrenó una pequeña animación perteneciente al mundo de Satina. Donde Dave y Lucía tienen una discusión sobre el significado de la palabra tick. Esta animación proviene de un meme y guión original del canal de YouTube de NCS Artist, quien también realizó una animación para acompañarlo. Espero que con el regreso de Hannah en las andanzas, pronto tengamos el segundo episodio de su serie Satina. Continuando con las noticias, a partir del 5 de septiembre se estrena la segunda temporada de The Old House en Disney Channel Latinoamérica, por lo que seguramente también lo tengamos próximamente en el servicio de Disney Plus. Oh, o eso espero. Para finalizar, tenemos algunas pequeñas novedades del mundo de Hasbin Hotel. Y es que recientemente su creadora, Busy Pop, comentó que luego de un año del anuncio de que trabajaría junto a I-24 para la producción de la serie, este año ha estado lleno de un montón de trabajo que aún no puede contar, pero promete que todo se está encaminando y que no puede esperar para compartir más noticias. Y esto no es de extrañar, ya que como les comenté en otro video, toma mucho tiempo llevar a cabo un proyecto tan ambicioso y grande como lo es Hasbin Hotel. Si deseas saber más sobre esto, te recomiendo ver el video que se encuentra en las tarjetas de información. Antes de terminar, también tenemos otro pequeño adelanto de lo que será el sexto episodio de Geluba Boss. Según la creadora, será el episodio más largo hasta el momento.